Shalom estamos, Javerín, Shalom Shalom Estamos otra vez de viaje Todavía no tengo en este auto acomodados los stands para celulares como se debiera. estoy esperando que me llegue que me llegue, que me cargue de chile eh, así que bueno, el video es vertical y es un poco raro pero al menos aquí arriba tiene una ventanita que incluye el paisaje que luego voy por, por parcialmente el paisaje que me acompañe es, es un pequeño desastre porque también está la de ahí abajo pero ustedes me disculparán lo que quiero es aprovechar el viaje para conversar con ustedes soy Conse y eso eso implica que tenemos un rato gracias a Dios y lo vamos a aprovechar mira estamos en Parajat y Trove está siempre. Y y, y Trove trae a muchos temas, porque están en general en Parajat y Trove se, se habla fundamentalmente de dos cosas. Se tiende a hablar fundamentalmente de dos cosas. Se habla de Trove, el suegro de Murshé, que de ser el gran sacerdote idolátrico, se convierte en un hombre que está en el pacto de la Torá que rinde culto solo a Yem y le da consejos a Mujer. Y se habla, por supuesto, de que tenemos la serata de brot, los diez pronunciamientos, los diez mandamientos divinos. Te tenemos... ¿Qué hablas? Ahora, Parayat y Tro también nos invita, desde el principio, y no vamos, no vamos a quedarnos adentro de la para allá mucho rato. Vamos a contar una historia y vamos a tratar de entender cosas. Pero para allá, los nos invita desde el primer momento a tratar de analizar sesgos cognitivos: sesgos cognitivos que tienen que ver con cómo me percibo a mí mismo y cómo percibo al otro. Y eso es un tema increíblemente vigente en estos días, eh, sobre todo desde la, la perversión de la perspectiva de género y, y todas esas cosas. Eh, es fácil entender que los sesos cognitivos a la postre determinan mucho más que la percepción misma de quiénes somos en este mundo, quiénes somos... En los hechos, en este mundo. Así que, la relación con y Tro, por supuesto, está, está en los dos personajes principales, fundamentalmente: en y el Moshe. Itro es el gran sacerdote de la idolatría de mi bien. Y. Tú tienes que ser muy valiente, pero muy valiente, para que ese, esa posición en que estás no se convierta en un sesgo cognitivo insuperable. Cuando tú estás encaramado, digamos, eres el presidente, eres el, el gran manager del Partido Socialista, y de repente te das cuenta que toda esa historia del socialismo... Es, es entre una locura y una perversión y entonces tienes que decidir sales de tu posición de poder eres leal a la gente y entonces dices lo que hay que decir para que se resquebraje toda la mentira lo mismo si estás en el otro extremo del mapa político, no importa o te quedas donde estás porque hace falta demasiado, demasiado valor para hacer eso que decíamos recién. Estamos detrás de un camión doble trailer, creo que ustedes no lo vean por la inspiración de la cámara, que nos está llevando, tenemos un camino pero delante de 130 kilómetros, y este semi-trailer nos está llevando a 25 kilómetros por hora. Ahora, Yitro, que es ese gran sacerdote, Caramba, Yitro muestra que es ante todo un gran sacerdote, no importa de qué. Un gran líder, un hombre sabio, un hombre a quien hay que escuchar. Entonces Ytró, en el momento que se da cuenta que la idolatría es mentira, y Hashem es verdad, no tiene ningún problema. No tiene sesgos cognitivos, por eso está escrito que Yitro vio. Y, y como Yitro vio... Entonces, ya está. Eh, constató que esto era mentira y que esto es verdad. Constató que esto era mentira y que lo otro es verdad. Y ya está, completó su camino. El otro es el propio Moshe. Yo también estaba en un censo cognitivo. Yo andaba pastoreando a los rebaños suegro y truco. Cuando se apareció y le cambió la vida por completo, pero le fue dando, le fue dando órdenes de qué hacer, no de quién ser. A no le dijo cómo autopercibirse, a no le dijo qué hacer. Y a partir de lo que hace, recuerden que se no tantos días, hablamos largamente acerca de que la acción lleva, las buenas acciones, por ejemplo, llevan a despertar buenos sentimientos en el corazón. Y así, detrás de las acciones van los corazones, aprendimos. Y de ese modo, Moshe se habitúa al rol que tiene que cumplir. Y habituado al rol que tiene que cumplir, se va autopercibiendo dentro de ese rol. Ya es la conexión de la creación entera con lo divino en esa etapa. Es la única excepción a la regla que, que conocemos, al menos que tenemos razones para admitir. La regla que dice que no hay intermediarios entre el hombre y su Dios. Y ya es una excepción. Y ya accede a la voluntad divina a donde ningún humano accede. Y, y entonces, Oye también, lentamente, tiene que cumplir otros roles. Oye tiene que atender a las necesidades del pueblo. Tiene que tomar decisiones. Tiene que ser el supremo juez. Y durante mucho tiempo, el, el único juez. Oye inevitablemente, oye, que es el más humilde de todos los hombres. Sin duda siente esto como un gran yugo sobre sí. Pero se autopercibe ahí. Y por eso es que, por ejemplo, se ha... Se ha separado de su mujer, en términos de que ha separado los lechos conyugales. Separado el lecho conyugal. Se autopercibe como alguien que... No funciona de acuerdo exactamente a las leyes de los hombres. Él tiene, él tiene otra cosa que hacer. Y no no todo lo que proponen las leyes de los hombres le va, le va a tocar a él, pero le va a ser razonable. De alguna manera, podemos decir que Coyier sufre de, de un sesgo cognitivo que lo hace verse de modo como si fuera permanente en desde la Torá es fácil porque los, los paradigmas, los ejemplos son muy claros ahora <coughs> ¿qué pasa? cuando tenemos que enfrentarnos desde lo que la Torá nos enseñó con ejemplos mucho más complejos y mucho menos claros de la vida real ayer me tocó a pedido de ...de un rabino conocido, que pensó que yo podría ser de alguna ayuda, me tocó, me tocó visitar a una señora... ...de quien se se me contaron algunos antecedentes, más o menos de este modo. Una señora de 60 y largos años... Israelí, que recibió una educación británica, aristocrática, de, de alta cultura. Y, y esta señora, desde los 20 y pocos años hasta los cincuenta y pocos años, fue la esposa fue la esposa de un hombre muy conocido que escribió muchos libros tratando de demostrar y hemos hablado en alguna ocasión de este tema a partir de un libro del movimiento francés al respecto este señor, también israelí escribió varios libros básicamente tirándose contra el antropocentrismo diciendo que ...no solo el hombre no es el centro de la creación... ...sino que el hombre es... ...dañino para la creación. Es dañino para Gaia... ...la madre tierra... ...la Pachamama... ...es dañino por supuesto para los animales... ...porque se los come... ...es dañino para el clima... ...porque desarrolla tecnología... ...y este hombre entonces hombre que desarrolló una teoría moral, no es muy original, hay unos cuantos automártires por el estilo, pero una ideología moral que, entre otras cosas, no deja lugar a la felicidad. Una suerte de, de práctica del vegetarianismo que, que no es como las dos mayoritarias. Hay vegetarianos que son vegetarianos porque creen que eso es más sano esos son irrelevantes porque lo que están buscando es solamente su propia salud y tuvieran o no tuvieran razón eso no incide mucho en, en las capas profundas de la, la conciencia, de la existencia están los vegetarianos morales los vegetarianos por compasión que ...no pueden ni pensar en la idea de hacerle daño y provocarle sufrimiento al animal... ...y ni hablar de matarlo para comerlo. Eso es alguien muy cercano a mí. Mi hermana Judy, la maga Judy del Bosque, que hace muchísimos años... ...no come nada que tenga ojos, y así lo expresa ella... Y es muy bello. El vegetarianismo de este señor, de quien esta señora fue esposa, es un tercer vegetarianismo. Es mucho más loco. Es un vegetarianismo intrínseco. Es un vegetarianismo que nace del poner a todas las especies animales en al menos un punto de igualdad con el hombre. De modo que, siendo así, en el hipotético caso de que tú saques un pejerrey o un bagre del agua y lo pongas en una sartén, lo que estás haciendo es exactamente equivalente a toda otra forma de asesinato, en la perspectiva de este hombre. Y entonces, ese tipo de gente que siendo personas creen que el ser humano es algo despreciable creen como, como el Smith de la primera Matrix creen que el ser humano es un virus en el planeta entonces primero que nada no se dan permiso de nada gracias a Dios no tienen hijos claro, no tienen hijos porque se odian a sí mismos ...y no creen que sea una buena idea multiplicar y perpetuar una especie que es un virus. Pero, al mismo tiempo, gracias a Dios no tienen hijos y no propagan el virus que son ellos. Este señor... Este señor escribió libros en hebreo... ...y, y sin duda vivió una vida muy estricta, pero eso no me lo contaron, eso lo adiviné solo y su esposa devota de quien lo que se sabía alrededor lo que se sabía alrededor era que ella lo amaba y lo admiraba profundamente tradujo los libros de él al inglés y ya en inglés o en hebreo libros tan extremos vendieron muy poco pero vendieron y se hicieron conocidos hasta que este hombre un día, de tanto sufrir ese sufrimiento moral, de estar teniendo una vida que ni siquiera merece, porque es un ser despreciable, es un hombre, y todas esas cosas, un día este hombre, sencillamente, se murió de un paro cardíaco, y la dejó sola a ella, sin hijos con 50 y largos años sin hijos sin dinero en un apartamento cuarto piso por escalera de un edificio viejo y descuidado y ella ella no había tenido más trabajos que los que hizo con él bajo su batuta su dirección no había tenido otro hombre que él, tampoco, en su vida. Y básicamente podríase decir que lo que sabía de la vida... ...era lo que él le había enseñado. Y entonces, ella empezó a intentar... ...seguir su vida. Él, antes de morir, cuando ya... Empezó a tener miedo que se estaba por morir. De algún modo hizo algo que es terrible. La conjuró. La conjuró en términos de que le exigió y le, permitió, le pidió que le prometiera que cuando él muriera, ella no lo iba a abandonar. Esto es, cuando él muriera, ella no iba a abandonar sus teorías, su ideología, su, como si fuera su Torah, todo lo que él le había enseñado. Y ella así se lo prometió, pocos días antes de que él muriera en paro cardíaco. Y, y eso por supuesto la dejó trancada, le dejó algo de qué aferrarse. Por ejemplo, cada vez que conocía o conversaba con cualquier persona de las culturas más o menos normales. Siempre había cómo llegar a una a un punto de la conversación en que se pudiera discutir si el hombre es o no es el centro de la creación, la cúspide de la creación, lo más importante de la creación, como enseña la Torah, que le dice a Adán que él debe reinar y gobernar. ...sobre todo el resto de las criaturas... ...ay... ...de modo que... ...y lo mismo en cuanto al vegetarianismo... ...cuando tú llegas a ese nivel de... ...a ese nivel de extremo, a ese nivel de sesgo cognitivo... ...que te lleva a un punto de auto-odio, de auto-desprecio... ...de ti mismo y de toda tu especie y por consiguiente de, de toda religión posible, de toda sacralidad posible que no sea el culto a la bestia, entonces, claro, tienes que aprender y tienes que, que compartir una cantidad enorme de cosas, porque este hombre no comía lácteos tampoco, ni huevos. No llegué a entender las historias después de mis conversaciones con la señora, no, no llegué a entender de verdad bien qué comía, pero está bien, hay, hay personas veganas. Yo he conocido muchos, y sobre todo en Amirim, donde vivía, que esa es la personalidad del lugar. Pero bueno, algunos de ellos logran vivir más o menos sanamente, y da muchísimo trabajo de vegetales alimentarse de esa manera. La mayoría de los que he conocido viven a harinas, y, y eso no es muy sabio. De modo que, una vez muerto su marido, esta señora, se consiguió uno tras otro trabajitos de sueldo mínimo y empezó a vivir... Eh, básicamente a pasta, y cosas así, o sea que empezó a engordar. Y su salud empezó a flaquear y su aspecto empezó a flaquear. Y como pese a todo, todos necesitamos dar amor. Y se hizo de tres gatos adentro de su apartamento como nunca tuvo hijos apagó a esos tres gatos mis hijos y fue mi primer sorpresa ayer cuando cuando entré a su casa en un momento después de notar la suciedad, el desorden el abandono lo primero que me tocó notar fue ella diciéndome un minuto que tengo que darle de comer a mis hijos. Y ese mis hijos estaba referido a un gato enorme, leonino, a un gatito negro, pequeño, y a un gato a manchas, marrón, negro y blanco, que andaba por ahí también. Mis hijos. Cuando fue a preparar qué darle de comer a sus hijos, yo veo que saca de la heladera una olla. Y en esa olla hay anitas de pollo. Y claro, ni le pregunté porque en realidad he tenido esta, esta discusión en más de una ocasión con personas veganas que hacen lo mismo. Pero.. Ella, que no come huevos, ni pescado. Ella le da... ...para darle de comer a sus hijos, que son gatos. Para darle de comer a sus hijos, que son gatos. Ella alimenta a la industria de la carne. Ella va al supermercado... Compra una bandeja de alas de pollo. Las cocina, o sea que ni siquiera le da asco o algo así. Las cocina y se las sirve carantitas. Ningún gato necesita eso. Solamente el BIAS, ese síndrome de desviación cognitiva que la lleva a ella. A identificar, a identificar gatos con hijos que Rita tuvo, así que esos gatos miren con suma extrañeza que les sirven alitas de pollo hervidas y calentitas en un plato, y bueno, y eventualmente se las comen. Cuando me senté con, con esta señora a conversar, en el salón, uno de los tres ambientes de su casa, donde se encuentran dos sofás enormes que me extrañaron, dos sofás que se ven bastante nuevos y en muy buen estado, lo único que se ve más o menos nuevo y más o menos en buen estado, es ese apartamento, incluida la propietaria y sus mascotas. Me senté a conversar con ella ahí y... Y empecé a, a sondear. Porque ella se presentó enseguida como, como alguien cuya viudez la trajo a la, a la desgracia y a la miseria. Y despacito. Claro, y, y entonces, como aludía a su viudez todo el tiempo, la empecé a interrogar y me empezó a hablar del marido y de la obra del marido. Y, y de tanto en tanto, yo advertía, en la expresión de su rostro, en el, en el lenguaje facial, en el lenguaje del cuerpo, se notaba que había algo que no era exactamente como ella me lo estaba vendiendo. Había, había algo que no era así. Y en un momento, cuando, claro, a mí, a mí me pidieron que, que fuera a, a conversar con ella, a ver si, si lograba orientarla de algún modo, por el mero hecho de, de ser yo un hombre de muchos mundos a la vez, y, y de haber conocido muy de cerca gente de, de ideología muy cercana, para que ella padece y cosas por el estilo. Y entonces yo empiezo a entender que entonces empiezo a pinchar, empiezo a pedirle que que me cuente de las alegrías de Artaño, de las realizaciones de pareja. Y, y entonces. Mientras, mientras me cuenta cosas que son clichés, acartonados, sí, la realización de haber traducido sus libros, y el honor de eso. Y una vez que fuimos a pasear a Alemania, y dio una conferencia, me sentí muy orgullosa, y cosas así. Pero, en medio de todo eso, cuando tratas de decir qué es lo que quisiera vivir ahora, dice lo que pasa es que son tantos tantos años de mala vida, de tristeza, de siempre sentirme mal, de siempre sentir que me roban lo mío. Yo le digo tantos tantos años, ¿como desde cuándo? Y ella me dice desde siempre. Tuve una madre cruel, un padre malvado, y salí de la casa de ellos, y me casé con él. Salí a la y le dije, él era un hombre muy autotorturado, ¿verdad? Me dice, sí, y, y esa autotortura de él, como si fuera a sí mismo, te incluía también a ti, ¿verdad? Sí, sí. La vida era muy desdichada. Yo digo, ¿y, y por qué sigue siendo desdichada ahora, varios años después de su muerte. ¿Por qué sigues ahí? Le dijo, porque no lo quiero traicionar. Yo le digo, es mentira. Solo tienes miedo. Por eso que te conjuró antes de morir. Pero eso no tiene ningún poder y ninguna vigencia, y tú tienes que vivir. Y entonces volvió al tema de que el hombre no es el centro del universo. Y yo me di cuenta que tenía que tirarme contra el tipo. Y me tiré contra el tipo. Y le dije, es una gran perversión. De parte de alguien que. Siente que está por morirse, esposar a otros para siempre, quedarse acá haciendo daño post-puerta. Y le dije más cosas. Le dije acerca de la perversión delirante de esa. Cállate. Le dije cuán perversa es esa ideología que intenta denigrar al hombre todo eso forma parte de, del sustento también para el transhumanismo y toda la estafa del cambio climático y todo eso, peguémonos a nosotros mismos, nosotros somos humanos, nosotros somos dañinos, no, todo eso es cuentos chinos, todo eso es mentira, bueno, son cuentos chinos, chinos, y no solo chinos, son cuentos del foro económico mundial y, de, y de mucha gente que anda por ahí Bueno, vamos. para todos esos cuentos vienen muy bien vienen muy bien tontos funcionales automártires así como los yahidim los islámicos que tampoco creen, es otra perversión que, que, que no nace de verdad del islam del islam tradicional pero el yahid que cree que esta vida no vale nada mejor es matando en esta vida y ir directo a la otra, se parece mucho a estos hombres que creen que el hombre no vale nada y que lo mejor que puede hacer la especie humana es extinguirse y dejar en paz a los pumas y a los pajaritos. No... No voy a hablar ahora mucho más de esta señora y de su, de su síndrome cognitivo por la mera razón de que en la continuación de nuestra conversación, de nuestro encuentro, que, que no fue muy largo, ¿no? entre una y dos horas, solo que ya tuve mucho tiempo para prepararme antes y enterarme y tuve mucho tiempo para pensar al respecto después. En la continuación de nuestro encuentro, eh, esta señora me dijo que tenía la esperanza eh, de a tener una pareja. Claro, miraba el apartamento de ella y tú dices: No, nadie va a ser pareja de alguien que vive así. Nadie bueno. Es que, eh, y, y que entonces. Había, ella había pensado que, que tiene que hacer algunos esfuerzos para embellecerse. Repito, una sequía de 60 y largos años, porque tiene bolsas debajo de los ojos, que tiene algunas arrugas. Y, y ella piensa que, que lo natural es que de esa manera ningún hombre la va a mirar. Y que lo que tiene que ser eso es hacerse cirugía es así y yo la miro y estoy atónito de lo que estoy de lo que estoy escuchando y entonces y entonces entonces le digo le digo que es una locura lo que me está diciendo le digo que no vienen de ahí las posibilidades o no posibilidades que dependen de cómo ella decida verse a sí misma que le digo que eso que le ha salido debajo de los ojos son bolsas de lágrimas que, que no se ha atrevido a llorar y que las arrugas que le han estado saliendo en el rostro vienen por la falta de risa ...son expresión de la falta de risa... ...y le digo que... ...si se mira en un espejo... ...y sonríe con todo su rostro... ...va a advertir que en realidad tiene un semblante hermoso... ...y que es una idea estúpida... ...intentar distorsionar ese semblante hermoso... ...hacer como en vez de, de verdad, aprender a que su semblante sea hermoso porque refleje una vivencia hermosa. Y entonces, claro, la conversión derivó de vuelta hacia temas técnicos que terminamos hablando de por qué sí o por qué no comer huevos. Y, y claro, porque no tienes que matar a nadie para comer un huevo. Y un huevo que no está siendo empollado, no es un huevo del que vaya a salir otra vida. Así que ni siquiera es comparable... en un aborto. Y cosas así. Y ella retrucándome que no, que, que el tipo... El tipo se abstenía de, de huevos también y de lácteos. Eh, meramente porque los hombres tenemos que martirizarnos. Solamente como una suerte de castigo por, por el que somos. Y por haber comido animales durante muchas generaciones... Pues ...ahora para que aprendas... ...una... ...cognitive bias... ...una, una locura... Una, una, ...una desviación de... ...compresión... ...tal que en una vida así... ...es imposible experimentar gratitud... ...por ejemplo... ...que es sobre lo que... ...estudiamos nosotros y aprendemos nosotros... ...y practicamos nosotros hay que pasar la vida toda para que todo tenga sentido la conversación no se extendió mucho más porque nos quedamos trancados entre la locura puntual de, de su marido que descanse como pueda y respecto de los huevos eh, y la pesca de razón que me propuse obstinadamente dejarla dejarse la pinchándola eh, de modo que naturalmente tuvo tuvo que enojarse conmigo y está bien que así haya ocurrido y, y entonces yo que manifesté a, a su disposición cuando yo quiera que me puede llamar y la dejé con algunas ideas molestándola dentro. Y, y espero que le harán bien. Y entonces me fui. Y, y conduje unos minutos. Eh, conduje un rato de retorno a casa. <coughs> Fue en medio del corona. Eh, hace año y medio, dos. Se lo comenté a ustedes en su momento. Cuando mi amiga Lisa, francesa de Amirim, estábamos, estábamos todos más o menos encerrados. En Amirim nadie estaba de verdad encerrado, pero estábamos encerrados en la aldea. Este, y un día mi amiga Lisa me pidió que le imprimiera, porque yo tenía impresora y ella no, que le imprimiera un archivo PDF que le había llegado, que quería leerlo impreso general, con mis amigos, mis vecinos, tenemos ese tipo de tratos. Yo siempre vivo en más o menos sus este, Y se lo imprimí, pero claro, me, me mandó el archivo. Entonces, cogí el archivo. El archivo era un libro en francés, escrito por francés. Que, a lo largo de más de 300 páginas, empieza por explicar hasta qué punto el hombre no es el centro, o lo importante, de la creación y llega a extremos extremos tremendos este, en los que nosotros nos sacrificamos. O sea, lo único que podemos hacer razonablemente para expiar, para, para purgar, es nosotros eh, sacrificarnos por, los, por el gato, por el perro, por el chancho, porque nuestra vida es mucho menos importante que la de ellos. Y entonces ya conozco todo eso, harto conozco. Pero nunca había visto, nunca me había encontrado con alguien que de verdad... Eh, de verdad viva una vida de martirio y sufrimiento. Por eso. Y de ilusión de completa. Digo, no, a ver, no tengo hijos, entonces a los gatos los llamo hijos. Este, <coughs> me, me siento horriblemente culpable respecto del reino animal y entonces no, no, no como ni pescado, ni huevo, ni leche, porque me siento horriblemente culpable, históricamente culpable. este Y, y todo así. Eso no lo había visto. En Migalilla o otra gente por el estilo que, que está por ahí. Digo, por ejemplo, no tienen hijos, lo cual a mí me parece una locura. No, no tengo hijos en un mundo que trata así a los gatos. Eh, pero pero vive y, y, y vive con gratitud, vive en un lugar hermoso, no en vive. Eh, vive con buenos paisajes, los disfrutan, viven con gratitud, eh, tienen también rabia, tienen conceptos dado vuelta, todos tenemos seguramente muchos errores, todo eso está enmarcado dentro de los procesos de Teshuva, de ser lo suficientemente humilde como para estar dispuestos Admitir nuestros propios errores, más o menos siempre. Y entonces, entonces todo está bien. Entonces todo de uno u otro modo está bien, porque puedo equivocarme, y puedo corregirme. La verdad es que mi retorno a casa fue manejando muy triste. Porque yo, yo pienso que mi conversación con esta señora... Le, ...le va a ser de alguna ayuda. Pero es muy poco probable que le sea de verdad de ayuda. Si lo es, seguramente me voy a enterar. Pero es muy poco probable porque ella está convicta... ...de una ideología enferma. Y... ...y en ese sentido... ...en ese sentido es lo mismo que les pasa... ...a... ...a los loquitos del cambio climático... No a los que están haciendo la plata con eso, los que están ganando el control con eso. No, a los loquitos, a, a los pobrecitos, eh, espiritualoides, eh, más o menos ignorantes, llevados por la nariz, llevados de la nariz por dueños de enormes fortunas y de enorme maldad. Eh, y eso, eso les pasa a muchos por el estilo, así. Eso les pasa a, a, a, a todos los que están enfermos de coronavirus miedo eh, Todas esas cosas están convictos de la ideología. Y cuando no está convicto de una ideología, la razón, la razón del otro eh, no tiene cómo llegar ahí, salvo que uno mismo se ponga a sí mismo, en, en lugar de Teshuvá, en lugar de dudar de mis propias convicciones. Volvamos a la Torá desde otro lado, y, y eso, este es un punto que sí, he conversado He conversado en otras conversaciones paralelas con gente que está en este tipo de ideología, pero que al mismo tiempo ve Torah, ve, ve Dios, y experimenta gratitud. Cuando, cuando yo estaba en la yeshiva, a mitad de los 80, hace muchos, muchos años, yo estaba en la yeshiva... La Yeshiva del Rob Cook, la Yeshiva que se llama Carcaza del Rab, la Yeshiva del Rabbi Abraham Yitzhak ven Cook, una Yeshiva que en aquellos días era, era maravillosa, una de las obras especiales que me tocó estudiar, gracias a que me hice de un amigo que, que llevaba años en la Yeshiva y el elegía lo que voy a enseñar. un libro pequeño de Rob que se llama Hazón Hatzim ve el Shalom. el sueño, la visión del vegetarianismo y el Shalom. Y no voy a hablar del contenido de ese libro, quedémonos con el título, que ya alcanza y tiene mucho para decir ya en el título aprendemos dos cosas fundamentalísimas y que me importan sobremanera hay ante todo se trata de una visión no se trata de algo en lo que estoy poniendo ahora militancia multitudinaria a trabajar ni proyectos de ley ni nada por el estilo trata de una visión, una visión maravillosa, pero una visión, y esa visión es de el vegetarianismo y el shalom, esto es, en la visión el vegetarianismo y el shalom están asociados, están bonitamente asociados. Cuando están bonitamente asociados, yo tengo que buscar inmediatamente la profecía de o de Isaías, en la que el lobo pasará junto con el cordero y el león. Primer pasto junto con la casera, y entonces ahí entendemos que hay un punto en el shalom, hay un punto en la gueular, en el que no es que el hombre rompe la pirámide alimenticia y dice: Solo en mí esto no opera, lo demás sigue siendo igual, porque al fin y al cabo la pirámide alimenticia los animales se comen unos a los otros y nosotros los comemos cierto tipo de animales y una vez que el cuerpo del hombre muere y es enterrado también el cuerpo del hombre es comido gusanos o sea por lo más bajo del reino animal esos gusanos luego serán comidos por aves y por insectos esas aves y sus insectos serán comidos por otras aves otros insectos ya por bestias más grandes que se comerán los unos a los otros hasta que vamos a llegar a aquellos que nos, nos comemos nosotros y competimos con otras bestias para comernos cuando cuando esto del vegetarianismo y el shalom deja de ser una visión, el un sueño de construir y pasa a ser una ideología militante, fuera de su oportunidad, entonces no sucede en realidad. Porque todo el resto de la creación sigue siendo carnívoro como siempre. Y el único que cambió soy yo que vivo mal compito con el, las vacas y las ovejas por el pasto y caramba todos los demás se dedican a matarse unos a otros por hambre y el hombre deja de matar para alimentarse y sigue matando solamente por su mal instinto de asesinar al prójimo y, y de hacer guerras y todo eso pero es vegetariano. Todo eso es una locura. La visión, el sueño del vegetarianismo, en tanto ideología militante, de Shalom, tiene que venir asociado con el Shalom, tal como lo estudiamos en nuestro libro de Sabiel, por ejemplo. El Shalom como el gran valor de la existencia en todo. El que hace que yo no coma carne tiene que ser el mismo salón que hace que mi sociedad, mi nación, no está, y conceptualmente no está, radicalmente no está, ideológicamente no está ni puede estar en guerra con ninguna otra. Entonces, ahí sí puedo participar. ...de una ideología militante de Shalom... ...que va a incluir... ...que va a incluir... ...el Shalom... ...a lo largo de toda la pirámide alimenticia... ...porque fíjate cómo todo cierra... ...en, en un estado idílico de Shalom... ...en el que todos somos Tzadikim... ...justos sagrados... Seguramente va a ocurrir como enseña la Guimarães y como enseña el Zohar, sin ningún tipo de problema. Que, que el Zadik, el justo sagrado, es enterrado a tierra también, mas su cuerpo no se descompone, no es comido por los gusanos. Y conocemos algunos casos en que efectivamente el cuerpo de un sadik por una u otra razón hubo de ser desenterrado al cabo de 100 200 años y enterrado de nuevo y se halló el cuerpo intacto y todo eso es muy hermoso porque todas las narrativas cierran y se encastran bellísimamente unas con las otras y no podría ser más hermoso y entonces, si llegamos a ese punto en que el hombre es Zadisco, entonces pasa lo otro que ya hemos estudiado juntos. Y, y creo que creo que lo tratamos en sanar el alma, en el pórtico de Adán Y si no habrá sido en esa videla también. Aquello de. Que el hombre tiene el Tselem y el tumut, su creador el Tselem es lo mismo aquello que hace divino a lo divino es también aquello que hace hombre al hombre en su máxima plenitud en su perfección entonces, cuando el hombre tiene todo su tzana, y no lo tiene oscurecido y oculto, cuando el hombre es un tzadik, cuando el hombre, estos son todos sinónimos, cuando el hombre está ocupado en la conexión entre lo divino que hay en sí, y lo divino es que es. Entonces, los animales reconocen en el hombre a una figura divina. Y entonces, los animales sirven al hombre, al Y bajo ningún concepto, por ejemplo, me atacan, me agredan. El hombre es verdaderamente un sadic Es que ocurre lo que estudiamos juntos hace mucho. Está traído el Rahmará, en este instante no recuerdo dónde, pero lo tenemos en algún libro y en más del video. Cuando Rabas Saba, no, no Mendoza. Los discípulos de Rabbi Mendoza están sentados seguramente en círculo. ...en el bosque, estudiando, y de repente, aparece ante ellos, entre ellos, un animal, algo así como un escorpión... ...pero un animal que es más fiero que un escorpión, que si te pica, tú mueres y el escorpión también. Y empezaron a gritar, a llamar a su maestro, Rabijanina, Rabijanina, apareció acá un narod... Ramijanina vino, se acercó a esa suerte de escorpión mortal, arremangó su manga, lo que no voy a hacer yo ahora porque hace un frío impresionante, se arremangó y le ofreció el brazo Alvaro, al varón, escorpión tan temerario, el escorpión lo picó y murió, la vijalina bajó su manga otra vez otra vez tomó el escorpión se lo puso al hombro y le dijo a sus discípulos no es el escorpión ni la víbora llegado el caso ni el león ni el arodo ni nadie el que mata el pecado mata el hecho de que el hombre pierda su celo melo mata no lo que viene a matarte en nombre de eso, el cáncer no mata, <coughs> lo que mata, lo que mata es lo que hizo venir sobre ti el cáncer, y el cáncer entonces, que nadie esté enfermo de cáncer, y, y que quien está enfermo de cáncer vea su curación de inmediato, con todas nuestras filotes, amén. Pero, conceptualmente, esa enfermedad ha de ser vista, ha de ser vista como una oportunidad como algo en lo que venimos a sentirnos mejor. Venimos a aprender de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia vulnerabilidad, y si hacemos las cosas bien y no caemos en manos de médicos convencionales que, que nos destruyan el cuerpo y el alma bajo el pretexto de curarnos va a ocurrir que mientras buscamos cómo curar el cuerpo nos vamos a hallar en el trabajo de sanar el alma y eso es muy emocionante y porque entonces vamos a haber entendido que el cuerpo es solo expresión y, y herramienta para aquello a lo que me refiero de verdad, de verdad cada vez que digo yo y entonces va a ser todo mucho más fácil la vijanina entender que es el pecado y el pecado vamos a traducirlo también al lenguaje nuestro que nosotros entendemos es el mal corazón es el miedo es el desamor es todas esas cosas que son lo opuesto a la vida pero no solamente lo opuesto a esta vida en el mundo de la acción no son lo opuesto a la vida a las vidas y por eso la Torah, la Torah de este mundo que nos enseña cómo vivir en este mundo con la máxima sabiduría y la máxima libertad es llamada el árbol de la vida el árbol de las vidas que todo aquel que se apoya en ella es meushar. Como está escrito, Terajea, Terajeinoa, sus caminos son caminos de agrado, son caminos amables. Pejolne, Tibothea y todas sus sendas son de Shalom, que es de lo que estábamos hablando. Habrimos, gracias por acompañarme en este camino. Espero que tanto para ustedes como para mí esta conversación sea de enorme provecho porque tenemos que encontrar los llamados de atención que nos da todo aquello que percibimos encontrar qué hay para aprender de cada experiencia y entonces qué hay para enseñar y así cada quien va haciendo su propio camino y su propio Tikkun y del camino de cada quien de los pasos de cada quien Seguimos siempre constituyendo el templo, el templo de pasos, el templo de los pasos de todos. Por favor, acá abajo les dejo los links relevantes. Mis libros escritos y publicados en los últimos par de años, sobre todo, Esa Biel y Sanar el Alma. El libro que está en últimas fases de preparación, la senda del Zohar, que con ayuda de Hashem va a ser presentado en Light Bomber. Sigamos haciendo juntos, amigos. Vamos adelante. Vibraja contigo. Nos vemos en la tertulia luego. Shalom, shalom.